hola qué tal mi gente en este video tutorial ustedes van a aprender cómo enumerar páginas en wall empezando en la tercera hoja ok yo quiero que donde dice tema 1 sea mi página número 1. ok no estamos enumerando ni la presentación ni el índice entonces lo que vamos a hacer es primer paso vamos a dar un clic en el índice o en la página anterior a la que yo quiero empezar a enumerar o sea en esta aquí voy a dar un clic yo voy a enumerar esta a partir de aquí va a ser la 1 pero voy a dar un clic en la anterior entonces vamos a darle a diseño de página y en diseño de página le vamos a dar a saltos. Luego en saltos vamos a buscar página siguiente. En página siguiente esto lo que va a hacer es que me va a dividir el documento en dos sesiones. O sea, a partir de aquí va a ser una sesión diferente. Le di página siguiente. Entonces es posible que se baje el texto o se vaya hacia la próxima página. Le vamos a dar a la tecla de delete o borrar ¿verdad? para acercarla luego de eso yo puedo ver que el documento ahora le voy a dar a segundo paso insertar número de página ok número de página vamos a buscar el formato que nosotros queramos a mí siempre me gusta el final y en el centro ok si se fijan ahora el documento tiene 1 2 3 4, 5, pero realmente nosotros queremos que la primera y la segunda no estén numeradas. Y a, y a pesar, quiero también que aquí sea la número 3. Entonces, ¿qué hacemos? Ese botón que está ahí, le vamos a dar un clic. ¿Por qué? Porque es, automáticamente están vinculadas a las sesiones. Miren, sesión 1, sesión 2. Si yo le doy un clic, las sesiones se desvinculan. Ya están desvinculadas. Ahora yo me voy a ir y voy a dar un clic en cualquier espacio de la sesión 1. Ya sea aquí... Aquí y eso me va a hacer aquí, verdad? Y voy a quitar el número de página. Simplemente yo le voy a dar a quitar número de página en la sesión 1. Cuando lo de a quitar, miren cómo la primera hoja y la segunda hoja ya no tienen número de página porque la acabo de quitar. Pero qué pasa ahora? Yo resulta que quiero que ahí haga eh, ahí, ahí que vea sea un 1 aquí, ok. Entonces simplemente le damos un clic en la sesión 2 y vamos entonces a. Número de página, pero entonces le vamos a dar a formato de número de página y cuando yo le dé a formato, me va a dar una opción aquí debajo donde dice que inicie en cuál página. Bueno, yo quiero empezar ahí en la número 1, que sea y cuando lo dé a aceptar. Miren ahora cómo se convierte en número 1. Ven la 1, la 2 y la 3. Vamos a poner un poco más grande. Miren ahí la presentación no tiene. Que vamos a quitar esto. La presentación ni el índice tienen número. Y entonces la, el tema 1, la página 1, el tema 2, la página 2, el tema 3, la página 3. Y si quiero agregar otra página, vamos a ver cómo se agrega el número automático tema 4. Señores, así de fácil y simple eh, se enumeran páginas en Wall. Así que nos vemos, señores, en el otro video. Suscríbanse, dejen un like y nos vemos ahorita.